¿Qué es un reglamento de estudios? ¡Bienvenidos! Hoy hablaremos sobre un tema muy importante que debe conocer todo estudiante universitario, sus derechos y deberes. Para ello, es importante que, antes de cada matrícula, los estudiantes lean los reglamentos, los cuales les permitirán entender lo que significa ser un alumno universitario. Toda la información sobre los reglamentos de la UPC se encuentra publicada de forma permanente en su página web. Entonces. Desde esa ubicación podrás revisar el reglamento de estudios, con información valiosa para una exitosa vida académica, el reglamento de requisitos de inglés, el administrativo académico, el degrado académico de bachiller y título profesional y el reglamento de disciplina de alumnos. Recuerda que conocer los reglamentos es un deber y un derecho de los estudiantes, y su lectura antes de cada matrícula es una buena práctica para todo estudiante responsable y comprometido con sus estudios y formación profesional. Esperamos que esta información te haya sido útil para conocer mejor tus derechos y deberes como alumno UPC. Hasta la próxima.